Hola, estamos rumbo a Ceiza, aeropuerto de Buenos Aires. Ahí están las valijas. Fran, ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo a Ceiza, que ya en dos horas sale nuestro vuelo con destino a la ciudad de Madrid. De Madrid aeropuerto Barajas. Allá vamos. Falta cada vez menos para que arranque la gira. Hola a todos, ahora estoy pasando por el free shop No, parezco una loca filmándome <ríe> Y Francisco supuestamente me está esperando por algún lugar pero no lo estaría encontrando Fran me dijo, te espero la salida Ahí está, ahí lo, ve, ahí lo vemos Saluda Ahora te voy a esperar a Francisco Acá estamos yendo para Madrid. Acá es justo salió unas personas que les está dando vergüenza salir <risa> y nada no sé estoy muy ansiosa estoy nerviosa tengo muchos sentimientos encontrados pero estoy feliz porque arranque esta gira feliz por estar yendo a Madrid que es una de las ciudades que más me gustan y muy muy muy contenta así que bueno Madrid allá vamos y vamos a ir jugando un poquitito más de este viaje claro. para pro nos comemos un sí eh, Fran, ¿vos sabes que yo tengo un canal de YouTube? Sí. Eh. ¿Cómo se llama? Estamos... ¿Tienes tú ese? ¡Muy bien, Fran! Y no era muy difícil. Ahora sí nos vamos a comprar algo para comer. Porque ya estamos a punto de embarcar, ¿o no, Fran? Sí. Diez a ver, minutos. ¿vos ofreció a mí o...? A ver. Acá, pero somos los peores. O sea, se dan cuenta, ¿no? Las vueltas que estamos dando. ¡Hola! ¿Para comprar un sándwich, Sí. Ahora nos vemos en el avión. Así, Fran, tenés que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quieras que estés. Así que Madrid, allá vamos. Van a estar al tanto de todo lo que es este viaje hasta que lleguemos. Bueno, si no me duermo todo el vuelo, voy a grabar un poquito también. Pero si no. ¡Ay, mi cara de dormida! Y yo me dormí todo el viaje. Estamos a una hora de llegar a Madrid. A ver, el... nos trajeron el desayuno, miren. Vamos por llegar a Madrid, no lo puedo creer. Ángel, saluda. Ángel es una persona de pocas palabras, pero se los presento, es el, el seguridad de la gira. ¿No, Ángel? Sí, sí. <ríe> en realidad es buena onda. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. Ángel. ¿Qué? Una sonrisa para la gente. Hola, hola. <ríe> Francisco, hola, hola. No, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Amo esta ciudad, no hace tanto frío como pensé que iba a ser, la verdad les digo. En este momento estoy yendo a ensayar con los músicos. Tenemos al famoso Panchito acá, poneme la foto. Tenemos al director musical, Tiggy Goodman, que es un genio. Pará Fran, todavía no llegué. Vos sos el último, sí, imagínate, lo que sos. Fran. Y tenemos a Francisco Stuesel, que él va a reemplazar, si alguna de las chicas se siente mal, cantando. Fran, ¿nos querés cantar algo? Yo, mamá, <risa> ahora que lo empezaste mí, es sí, es... Fue un casting muy difícil. La verdad que había muchas chicas y muchos chicos que cantaban muy bien. Me costó. No quedé por ser el hermano de Tini, quedé por el talento que tengo. <risa> Artístico, así que nada, estoy muy contento. Le mando un beso a mi papá y a mi mamá que siempre ronando. soñaron esto. Así que bueno, ustedes ahora entienden por qué lo elegimos. Vénganse. No, Fran. Fran. Hola. ¿Cómo Ay, ¿Cómo Miren, Ahí está? puedes. llevar el té? Sí. ¿Pueden? Bueno, esta es la sala en donde ensayamos siempre, uno, viste, uno, uno ve el escenario, todo lo lindo, pero en realidad para los ensayos de los shows, Pancho, vos venía a comentarle a la gente que siempre se ensaya antes así siempre. en estos lugares. En estos lugares. Pancho, y vos puedes. Nada, está bastante bueno, es un lugar más reducido. Eh, estamos siempre todos enfrentados, sí. nos estamos y mirando. Y estamos acá para corregir absolutamente todo y que después, arriba del escenario, no tengamos que estar corrigiendo un día antes del show. Entonces, tenemos muchos ensayos antes. Falta el micrófono de Fran. Sí, no, el mío, no sé. Falta hola, el hola, el hola voy a ahora lo a vamos a mandar a pedir. Espera, con producción, chicos. Me falta mi micrófono. Que yo no sé cómo traer esta guitarra, ustedes díganme, si no es una masa, miren. Fran, cuando se filma, hay que hacer silencio. Sorry, chicos. Ahora están por llegar todos los músicos. Vamos a empezar a ensayar todo el show entero, solamente con la música. Bueno, en, la, en esta sala de ensayo, sin coreografía, sin nada. Y bueno, Francisco, ven que yo estoy cantando, así, hablando tranquilamente. Ahora va a empezar a sonar la banda y Francisco... <risa> está estando así. Oh. Ustedes vieron, Fran. Ahora sí, vamos a grabar y necesitamos total y absoluto silencio. Ok, lo prometido es deuda. ¿Por qué? Porque yo les prometí que iba a hacer un Tini Preguntas nuevo, todo dedicado a mi tour. Y acá estoy para responderles todas las preguntas que me hicieron. Bueno, algunas, porque la verdad es que la cantidad de preguntas que hacen es increíble. La primera. Pancho, ahí se escucha un susurro de, de, de alguien haciendo mate. Hey, Pancho, acá sí si que no toca hacer ¿vos hacer ruido, no entiendo. Perdón, estaba haciendo un matienzo. Chicos, estamos haciendo algo serio, por favor. Tini. Ustedes ¿sí se dieron cuenta que yo no soy buena leyendo los twitters que ponen. Soy tinista. ¡Vamos, loco! Arroba imene-lot. Tiene Hola, Tini, ¿por qué el Caught Me Started Tour? ¿Por qué esta canción y no otra? Pero me encanta esta canción. Te amo más que todo. Es una muy buena pregunta. Cuando propusimos este nombre, que se llame Caught Me Started, igual que el segundo single que saqué, dijimos: es la mejor idea. Y me encantó, es una de las canciones del disco que más me gustan, que más fuerza tiene. Por eso le arrancamos. Le arrancamos. Estoy dormida todavía. Por eso decidimos. Inés barra guión 33. Tini, Roses. Tini, te sale. preguntas? pregunta: you describe us your outfit for the Caught Me Started Tour? Love you. No, no, no. No, no, no, no. Es que esto es una. Qué pena que no tengo acá para mostrarles un poquitito de lo que va a ser. Pero no, creo que ni siquiera se lo imaginen. No saben lo que van a hacer los, los vestuarios. la Es así. ¿Tu familia te va a acompañar en toda tu gira? Bueno, acá tengo el primer, acá. Señor, me va a acompañar en toda la gira, ¿o no? ¿No es así? Correcto, señorita. Él es integrante de mi familia, Francisco Stoesel. Pero sí, mis papás claramente van a venir. También, bueno, a mis amigas y mejores amigas también las considero como mi familia y van a venir a visitarme también. Ya estoy organizando. Estoy muy feliz ahora de que vengan a acompañarme una vez más. Tini preguntas. Emax Tinista. be a haber un guest especial en tu tour? Bueno, sí, van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas, pero como las sorpresas no se cuentan antes de que sucedan, no lo puedo contar pero se van a encontrar con muchas sorpresas y el show va a ser muy, pero muy emotivo. ¿Hay un nuevo álbum o algo más que se gets después de tu tour? Sí, claro que estamos pensando ya en un segundo álbum, estamos pensando en ideas y todo, pero no puedo confirmar nada, ni fecha, ni cuándo, ni nada. porque Ustedes son ansiosas y ansiosos y quieren saber todo ya. No se puede. No, la producción que acá es una cosa. La gente me mira afuera y dice, ¿qué le pasa hasta loca? Muy rico. Les quería contar que Pancho es el mate, es el mejor matero del mundo. Fran, vení a probarme, ya. Yo no tomo mano. Próbalo, próbalo, próbalo. <risa> ¿Qué es esa cara? <risa> Arroba fans club oficial, pero no dice fans club oficial, dice F-C-O- bajo French Teenie. ¿Cuál es la canción que más quieres cantar en el concierto? buena pregunta, ¿no? ¡Ah! Fran, ¿cuál es la que más quieres. Got me started, ¿no? Eh, don't, cry. don't cry for me, don't cry for me, es, oh no, 'cause I know where I'm going, so don't cry for me. Demon. Bueno, hemos terminado con las teeny preguntas. Les quiero agradecer por cada pregunta que me mandaron. Les quiero contar algo que es muy importante y es que todos los viernes vamos a estar sacando videos del backstage de Got me Started Tour del back de absolutamente todo, así que tienen que estar bien, bien, bien atentas a mi canal de YouTube porque todos los viernes va a salir un nuevo video sobre Got Mystery Tour. así que no se lo pierdan de decirle chao a la gente. decir Decirles que se suscriban. Suscríbanse, suscríbanse al canal de Tini, suscríbanse al mío también que voy a estar sacando en los próximos meses donde voy a estar <risa> grabando todo lo que son mis covers. No, porque yo quiero aclarar que todos los que le creyeron a mi hermano es mentira. Porque la gente de verdad te. No, porque la gente te cree, Fran. Y bueno, y ahora les voy a tocar un poco. Paren, paren, te voy a de a la vuelta, no me salí tan bien. Yeah. Chao.